Escuchábamos Here Comes the Sun, ahí viene el sol, el deseo de los Beatles, el deseo de Harrison, pero el no. El deseo de toda la gente en la ciudad de La Plata que venía la primavera rankeando alto y no, no. Aún no, el cielo está gris, la noche eh, se avecina, la oscuridad eh, vive en eh, nuestras mentes, en nuestros espíritus, en nuestra historia. Porque nos vamos a meter también en una historia que se está por estrenar en Netflix, una historia que eh, sale de alguna forma de acá de la ciudad de La Plata, pero se mete y al ser eh, una ficción, una producción cinematográfica, una película que va a estar disponible pronto... ...tenemos que hablar de la historia de lo oculto... Eh, ...estamos en comunicación con Cristian Ponce... ...quien es el director de esta producción... ...que tiene también algunos eh, antecedentes... ...que hemos hablado al aire... ...como por ejemplo la frecuencia Kirlian... ...también serie de suspenso, de terror, de cuestión... ...que tiene... Eh, ...te acordás cuando hablamos con eh, sí. Marcelo Cataldo... ...de la conexión con el mundo de la radio también... Eh, en el caso de Historia del Oculto, tiene una conexión con la historia de la televisión y la comunicación en este lugar, que hoy somos vos y yo, Rochi, eh, personas serias hablando de lo que preocupa al mundo. Más o menos, sí. Sí, sí, pero recuerdo, Frecuencia Kirlian, vos me decís, y a mí me traslada también a mis, mis primeros tiempos acá en la ciudad, muchas cosas para hacer, muchas cosas para saber también y... Eh... Todo, todo esto mezclado, traído acá a la ciudad de La Plata también está buenísimo Sí, que es una ciudad más llena de cosas ocultas Cristian, ¿cómo andás? Ailín y Seba, te saludamos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy Soy bien, okay. con mucha alegría de haber visto esto, el anuncio de que va a llegar a Netflix esta producción Y de contarlo con esta cercanía, ¿no? ¿Vos es, es, sos platense o solo hay un par de gente está metida desde la ciudad? No, yo casi que en algunos años voy a ser platense, porque voy a haber vivido la, la mitad de, de mi vida acá. Eh, vine cuando tenía 22, yo crecí en Carmen de Patagones, que es una localidad en el, en el sur de la provincia, eh, casi la más austral, y eh, ahora estoy hace 16 años acá, tengo el documento del DNI, platense, todo, así que sí se podría decir que, que soy platense por... Para opción, y el, el equipo en realidad eh, está conformado por, por gente que he conocido eh, en, la, en la facultad en, en Bellas Artes, que también, bueno, hay, hay muchos y muchas que son de de La Plata, pero bueno, ya, ya saben cómo es nuestra querida universidad, de muchísima gente del interior también. Nadia Lozano, por ejemplo, una de las protagonistas de la película, es de Roca, Río Negro. De hecho, hay, hay, hay de todos lados. Habemos de todos lados. Entonces podemos decir una producción con algunas patas eh, o links platenses, pero nacional, federal, argentina. Porque... Federal. <ríe> Por hablar de, de esto también, el, eh, primero lo que hab, habíamos hablado anteriormente con Kirlian y con algunas otras producciones también de Tangram, que es la productora eh, que está ahí. Hemos hablado con Hernán Biasotti en algún momento de eh, las dificultades de un camino en el mundo audiovisual, pero a la vez las alegrías en esto de lo colectivo, en esto de que eh, se construyan, en este caso, esta película, ¿no?, con, con elementos que cada cual fue aprendiendo y puesto a disposición de alguna idea y que llegue esto, que llegue a una plataforma hoy por hoy, la, la principal en el mundo audiovisual, que es Netflix, que es de alguna forma accesible. Eh, en el caso de ustedes, ¿cómo, ¿cómo sería brevemente, si querés, el camino en decir mira, tengo esta idea, vamos a filmarla, ¿qué hacemos con esto? Y que llegue a este lugar, ¿no? El recorrido de, de festivales y eso, ¿cómo fue más o menos? Sí, bueno, por un lado lo que decís, eh, el cine es, es un arte colaborativo y, y quienes se dediquen a esto cuanto antes lo entiendan mejor, porque ¿viste? Ahí hay muchas veces como una idea del, del director y qué sé yo, y el director está ahí un poco como para, para que no se vaya por las ramas la cuestión, pero en una película especialmente como, como Historia del Oculto, nada, to, todo el mundo que, que participó sumó, eh, creó y, y demás y bueno, ahora estamos todos, todos súper felices, me parece, en, en, en la misma medida porque es es un poco el, el hijo de, de todos y todas que, que estaba llegando a, a Netflix. Después, ¿cómo, cómo fue el, el recorrido específicamente? Eh, Historia de oculto era una, una idea que yo venía masticando cerebralmente. Durante los últimos, no sé, 2017, 2018, una cosa así eh, Pero bueno, como tantas otras ideas que nada que, que están ahí Que algunas después se transforman en algo y otras se transforman en nada Cuando se estrenó la frecuencia Kirlian en Netflix eh, Bueno, obviamente tuvimos una, una remuneración económica dentro de la productora y era, era un poco irnos de vacaciones <ríe> a comprarnos algo que nos guste. O nada, seguir metiéndonos en, en quilombo y, y hacer una, una película. Y bueno, obviamente elegimos mal, elegimos hacer la película. Oh, no, eh, nada no, no, más vale, nosotros nos, nos encanta. <ríe> en todo caso nos encanta pasarla mal. Pero, pero bueno, hicimos... Eh, ahí sí me, me senté a, a escribirla. Eh, y, y, y nada, y, y de vuelta con, con, con los chicos de la productora, con Arlán Bengoa también, que es, es mi, mi compañero ahí en, en la aventura de Kirlian y qué sé yo. Eh, eso fue durante fines del año 2018, después fue luchar para grabarla, porque obviamente teníamos un dinero que iba para producción, para algo de, de movilidad, para catering, pero obviamente... No, no tenemos plata para, para pagarla a nadie, ni, ni nosotros mismos, ¿viste? O sea, era era tener el rodaje más cómodo posible, pero pero nada más contar con con las ganas que tengan todos de, de participar. Así que, bueno, ahí entra un proceso de ver disponibilidades, ver eh, qué, qué técnicos pueden participar, qué actores y actrices pueden participar, y ir moviendo la fecha eh, un poco un poco eternamente. La, la película vieron que tiene como tres, tres momentos muy marcados, que son el programa de televisión, este que, que, que está al aire y en el que gira todo alrededor, un, un espacio que es una casa donde están los productores del programa y después un exterior donde hay una especie de, de pasante del programa donde está esperando un dato para ir a buscar otra cosa. Esas tres cosas se grabaron por separado, eh, incluso con, con meses de, de diferencia. Así que, nada, fue un, un, un trabajo arduo, pero que a su vez, esa, esa distancia nos permitió como, como poder detenernos a pensar qué es lo que estaba funcionando, qué es lo que no estaba funcionando, como para ir ajustando las cosas para, para la siguiente etapa. Eh, en 2018 estrenamos un primer corte. En, en Ventana Sur, que es un mercado de, de cine que se hace en Buenos Aires. Ahí, nada, pudimos ver que la película funcionaba un poco, porque si bien era una versión como súper verde, eh, salieron un par de, de reseñas y tuvimos buena buena repercusión, ganamos un premio, qué sé yo. Y después dijimos, bueno, es, pasan las vacaciones y, y nos juntamos a terminarla y abril, mayo estarán lista pero no, llegó la pandemia, llegó el COVID y, y era imposible juntarnos para hacer doblajes, para mismo para, con, con, con eh, la gente del equipo Lumbre que estaba haciendo el, el, la postproducción de imagen, teníamos que reunirnos para poder ver qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, poder hacer más rico ese proceso, así que bueno, eso atrasó todo mucho y, y finalmente la película la fuimos terminando eh, durante los festivales. Porque bueno, gracias a, a Ventana Sur habíamos quedado en Sitges, que era uno de los festivales, es uno de los festivales más importantes de, de Cine Fantástico, y gracias a estar ahí fuimos quedando en, en otros festivales. Pero un poco cada festival pasaba, no una película distinta, pero era como que estaba cada vez más pulido. Claro. Así que esa postproducción se fue haciendo a lo largo de de, de, de, de fines de año, y de hecho la película se terminó hace dos meses más o menos, realmente hicimos la, la mezcla final de sonido. Por eso, si, si la vieron pirateada eh, por ahí, porque la película está pirateada hace un montón de tiempo, eh, véanla en Netflix también, porque en Netflix está la versión final final. Como, como, como son los trabajos prácticos de la facultad, viste, que es final, final, final, ahora sí, punto mp4, sí. bueno, ahora sí, no hay más cambios, no hay más versiones, eh, esta es la, la, la película que, que quisimos hacer. Estamos hablando con Cristian Ponce de Historia del, Ocul del Oculto. Mira, lo venía diciendo también. El 15 de octubre en Netflix va a estar disponible. Eh, venimos hablando de los periplos, viéndole el lado bueno también a esto. De decir, bueno, finalmente está terminado, final, final, final. Pero hay un lado... Eh, ...terrible, un lado dramático en el que creo que nos metamos... ...que es justamente eh, la historia, la trama... Eh, ...si eh, ahora estamos también acá... ...vamos a subir a las redes de la radio el tráiler... ...esta cosa del suspenso de el, los medios de comunicación... ...que por ahí nosotros lo vemos por medio argentino... ...pero en realidad se da en todo el mundo, ¿no? Chiche le compró el video del marciano... ...a medios estadounidenses, medios de todo el mundo... Que la gente misma también, ¿no? Esto que tanto nos gusta de tratar de entender las cosas y de que ese tratar de entender a veces se ponga un poco peor de lo que éramos antes de saberlo, ¿no? Eh, contanos un poco eso, si es eh, también una trama 100% de, de horror, ¿hay lugar para esos matices clase B o humor, ¿no? De hecho, aparece Casper Uncal, que acá es conocido eh, streamer, actor, de todo, y siempre alguna cuota de humor tiene. Contándonos un poco también esa parte del proceso y de la historia concreta. Sí. Eh, la película en realidad surge como generalmente, como, como la mayoría de las ideas de, de muchas cosas que estaban ahí dando vuelta. Eh, cuando surge la posibilidad de, de que pueda dirigir una película porque yo ya había escrito la en busca del muñeco perdido pero bueno ya habían dirigido Facundo Baigorri y, y Hernán Biasotti, venía a hacer la frecuencia Keglen pero era una serie web y bueno nada no, yo desde, desde mi, mi tierna infancia quería dirigir una película y esta era quizás podía haber sido la y por ahora lo es la única película que dirigiera entonces era como bueno todos los cañones eh, para ahí toda la, la, la, la expectativa Todo lo que quería hacer Un poco reunirlo en esa película Y ahí es donde se, se juntan dos de las cosas que más me gustan Que es el cine de terror por un lado sí. con, con esta variante como, como de ocultismo Y brujería y qué sé yo Y por otro lado lo que decís vos lo, lo, el, La pata más realista Que es la que tiene que ver con el periodismo Yo... Soy muy muy fan de, del cine de periodistas, tipo bueno, todos los hombres del presidente, que es, es la influencia más directa que, que tuvimos acá, pero también yo Spotlight o, o incluso Betibú, la película está con Mercedes Morán, argentina. Eh, y bueno, fue eso, como juntar esas dos cosas y tratar de que, de que funcione. En la película lo que cuenta es eh, una entrevista al aire en vivo en un programa de televisión al estilo de. Tiempo Nuevo, no sé la, la edad de la gente que nos estará escuchando, pero era un programa que se hacía en, en los 90, en, en televisión abierta. Tiempo Nuevo, obra clave, eh, conducidos por, por personajes sí. de, de, del viejo periodismo argentino. Eh, y, y bueno, hay un invitado en este programa que es el que, el que mete dentro de un contexto como bastante realista, mete el, el tema del terror, porque el tipo dice que es un brujo y aparentemente hay unos vínculos que, nada, que está todo el mundo metido ahí y los periodistas, como esta especie de, de héroes románticos casi, eh, luchan para, para encontrar la verdad. Eh, que era una cosa que a mí me interesaba mucho porque, ya te digo, eh, ustedes lo sabrán. Eh, no solamente en Argentina, sino mundialmente la, la profesión periodística está atravesando una crisis muy muy grande por, por el, los consumos que hay, las redes sociales que hicieron pelota todo las fake news y qué sé yo entonces la gente es como que no nada, se, se, se ha perdido en gran medida la, la confianza sí y ayer, y ayer mismo hubo un paro en los trabajadores de prensa gráfica para añadir acá eh, <risa> eh, es sí, es que sí. y, y lo que dicen los colegas las colegas es eh, es difícil trabajar o es imposible trabajar con sueldos de miseria eh, y a todo esto le tenés que luchar al algoritmo que también es algo que viene pasando en, en toda la web, ¿no? Le tenés que luchar al algoritmo para conseguir un me gusta eh, y si no pones plata, casi... Eh, o sea, la, la, las redes sociales, esa democratización que se hablaba, no existe. Incluso Rochi, eh, y, y esto, eh, pensando en Netflix, que es de donde estamos diciendo que va a estar la película, hace poco Netflix saca una serie sobre religión y todo el mundo prensa religión y todo el mundo conmocionado. Eh, es, es verdad que se ha corrido el eje... De atención y está bueno que, que se trate eh, Porque incluso si vos mismo Me dijeras ahora, Cristian, que tenés que ver Con el ocultismo, capaz que actuaría Como el personaje que de, de la película ¿No? Como ver qué pasa, meternos No, no, no, nada que ver Me han preguntado, yo no sé si le pegué En algo, viste, en la película que esto invento Pero va ah, Invento y que ya eh, hemos hemos investigado Algunas cosas, algunas biografías pero me han preguntado, qué sé yo, si, si era parte de alguna, alguna organización hermética, qué sé yo. No, nada que ver. Eso quiero aclararlo. Eh, si, si, si en algo hemos acertado es, es pura casualidad. De todas maneras, eh, todo el laburo que ustedes estuvieran haciendo es así ambientado en una época donde también existía lo que llamamos aguja hipodérmica. Para, por ahí, para quien no está en el área de comunicación o, o no sabe de esto, era una época en la que se creía que lo que pasaba en los medios o sea la, los, los que estudiaban los medios de comunicación decían que era totalmente lineal y que si en el medio se decía algo la gente lo iba a creer tal como venía, hoy sabemos que no es así pero bueno, la ambientación eh, de, de toda la película remite un poco a esa época Sí, sí, tal cual, porque eh, a mí hay una cuestión estética de, de, de esa época y de ese tipo de televisión que, que me encanta que hecho, yo eh, no sé si conocen el, el archivo RTA, que es este canal de YouTube donde se sube, bueno, yo me quedo mirando esas cosas durante horas porque me, me, me gusta mucho, pero pero a su vez, bueno, tiene que ver con eso, con que si la película hubiera transcurrido en la actualidad, eh, nada, bueno, habría que haber visto qué pasaba en Twitter al mismo tiempo con un hashtag eh, Marcato <ríe> en, en, en tiempo real sí. y... Lo, lo que pretendíamos nosotros jugar con, con la película era, bueno, si esto llega a salir al aire, si se logra esa confesión, es la verdad, ya está. Y es como una abstracción, porque tampoco lo era, porque claro. ellos, con la, la, la historia que hemos tenido, justamente con un otros 60 minutos, como era el programa este que, que hacía el, el, el recorrido de lo que pasaba durante la guerra de Malvinas, que obviamente no, no era lo que pasaba tal cual pero el, había gente que lo creía y gente que no, nosotros eh, de vuelta, es como la búsqueda de esta, de este ideal romántico del periodismo, como ellos son los paladines, van a encontrar el, la verdad y, y una verdad en, en esos, en esos términos, porque hoy también hablamos más de paradigmas que de, de verdad. Tal cual. Eso, es, es lo que te decía antes también. Relacionado con los expedientes X, quizás más que con sí, sí, sí. el periodismo real. Bien, <ríe> Son héroes. Bien. Bueno, en eso pensaba también, y para la hora de contar, invitar a la gente que se mete Historia del Oculto, ya puede ahí darle la campanita para que te avise cuando sale en Netflix. Pero por los antecedentes, ¿no? Frecuencia Kirlian, que es eh, principalmente desde lo dramático, desde el suspenso. Y mencionaste también En busca del muñeco perdido, que era la esencia del humor, ¿no? Y esto de pensar en estos programas de televisión de los 80, desde un presente, hoy 2021, es como que nos tira más de la parte cómica, ¿no? De, de, del contexto. Y no lo mencionaste, pero para hablando de cine, producciones de, de esto de esta ciudad y de, de esos civiles, a mí viendo el tráiler se me venía a la mente eh, la película El Día de la Bestia, cuando van a ese programa sí. eh, paranormal es a, ver, a ver el asunto, viste y esa eso de estar mirando a la cámara y, y, y que ves, no si la, la persona duda, se ve y como que ese vértigo, que es también de alguna forma gracioso y triste a la vez. Sí, sí. Es que lo, lo, lo que intentamos hacer con la película, si bien eh, por, por la duración que tiene y por la cantidad de cosas que pasan, es como que arranca y no para, también era tratar de que estos personajes eh, fueran un poco tridimensionales y generar lo que es como un ambiente de trabajo en el que obviamente hay tensiones, pero también hay momentos más distendidos, hay, hay complicidades... Eh, ahí, y, y ahí es cuando, bueno, surgen algunas cosas de quizás un poco más humorísticas que ayudan a distender lo que está pasando el personaje de Casper, de decían, Abel eh, es, es medio como el, el, el sapo fuera del... ¿cómo es, cómo es no me acuerdo cómo es la, la frase sí, se el sapo fuera, fuera, el agua. Tarro, fuera del lago del claro. del agua <ríe> entonces, eh, nada, es como que desentona porque, por lo que le pasó y ahí hay fricciones y algunas, bueno, resultan graciosas porque también la manera que lo interpretó eh, Casper, si bien no era paródica ni, ni, ni graciosa o cómica, él tiene una manera que, que, que nos encante, que por eso seguimos laburando siempre con él, que le mete eso como una cuota de, de, de realidad. Porque también lo que pasa muchas veces es eso, que el humor surge de... Personajes realistas enfrentados a algo tan eh, irreal o, o ridículo como puede ser el, el terror. Y es, es como un humor no involuntario, pero pero que surge a partir de los mismos personajes razonando qué es lo que está pasando. Claro. Bien, bueno, yo no quería espolear tanto, estamos anticipando una película, una producción autogestiva, colectiva, eh, que tiene su parte platense acá al aire y pronto va a estar eh, saliendo. Y, pero para ir cerrando por ahí, me, me gusta esto último que decís porque en el último tiempo, y hablando de plataformas, comunicación, etcétera los últimos cinco años ha hecho por ahí que abunde un montón, por ejemplo, podcasts o youtubers o videos contando historias de terror o historias trágicas, digo que en su momento fueron trágicas, que tienen que ver con muerte, con espíritus, desapariciones, cosas que no se saben, y el consumo de eso... Es como que ¿viste? La, la gente por ahí no lo ve 100% para asustarse Sino también para, no sé, decir a ah, un muerto y alguien le da risa O te genera <risa> una, una incomodidad que, que es también parte muy muy de este presente, ¿no? Y yo lo pensaba cuando vi los, los carteles empezando a girar y digo, qué bueno, qué oportuno también en causar unir esos mundos Porque conozco gente, ¿no? Que, que por ahí sale a caminar o se va a, antes de dormir Se pone a ver historias de terror En vez de leerlas, que era por ahí lo que hacíamos antes Leerlo en libros Bueno, ahora se puede escuchar directamente y como que encaja también de, de este presente, que es algo que tenemos que tener también ficcionizado, si se quiere, las cosas terribles, porque hay cosas terribles en la realidad también. Sí, en general eso, el, el terror te ayuda... Es como, es como el humor políticamente incorrecto, me parece a mí. Eh, vos te sometés a algo que en otra situación no, no te someterías pero sabiendo que está controlado y que, eh, que va a tener un final. Por ejemplo, a mí me divierte escuchar, quizás, <ríe> depende del humor que esté, a Yayo de, de Video Match, pero no me causa tanta gracia estar en una mesa navideña sentado al lado de un tío que dice esas cosas en serio. Ahí es cuando <ríe> el humor, y políticamente incorrecto, me parece que que, que es un servicio de bien. El terror es lo mismo, te sometes. Yo no quiero realmente enterarme, viendo, viendo un noticiero, que el gobierno está manejado por brujos, que es lo que sugiere la película. No, yo quiero que las cosas salgan lo mejor posible, siendo que estamos en Argentina y que nunca termina de salir lo mejor posible. Pero, pero bueno, sí me gusta... Eh, exponerme a eso en un ambiente controlado porque bueno el, el terror sabemos libera determinados químicos en el cuerpo que son satisfactorios y, y qué sé yo el terror me parece que es súper importante para hablar de un montón de cosas eh, como como alegoría como para qué sé yo conocer eh, el arte en general conocer puntos de vista que no son los tuyos y que de otra manera quizás no los vas a conocer eh, pero nada, por eso, sí, por eso sobre, me gusta que yo con, el con Kirlian también quisimos hacer ese ese laburo y, y nada, esperemos que, que, que funcione, que, que le pase algo a la gente cuando los cuando ve. Historia del Oculto va a estar estrenándose entonces el 15 de octubre en Netflix. Hay algunas versiones dando vuelta, pero nos recomendaron acá que veamos la de Netflix porque es la versión más pulida. Te queremos agradecer, Cristian, sí. este rato para Tren para Pocos. La verdad que eh, nos quedaríamos un rato más hablando porque. Surgen sí, más la próxima treunos. hasta podemos hacer la terrorífica de, del todo. Pero ahora estamos, no, celebrando, vale. ahora estamos celebrando que sale la peli Que venga el piso, apagamos todas las luces Y nos iluminamos con una Sí, y Una, una entrevista a acabar. las cuatro y media de la mañana Dale, de una, de Dale, una. Hasta luego Adiós En el aire de Estación Sur nos metemos eso Producciones que tienen su cuota Acá de la ciudad de La Plata Nos eh, transmiten esa alegría Pero sí, la idea es que se asusten Che <risa> Como, vamos, que nos como hoy que veníamos escuchando los Beatles Sí, todo muy lindo, pero McCartney está muerto Y fue reemplazado por un clon Y ahora vamos a escuchar eh, Con esa referencia a los 80 que decían Y a mí me encanta también ver esos videos Periodísticos, un día estos videos que estamos Haciendo con la radio, el canal de YouTube De Estación Sur va a ser, va a ocupar Ese lugar de, de los videos En blanco y negro de Chiches Que con pelo pero <risa> Por ahora eh, pero yo eso, volvió a ser comedia y Fabio Serpa tenía razón igualmente.